vamos a partir del mismo archivo con el que realizamos un montaje en el video anterior pero ahora vamos a hacer un montaje un poquito más complejo para eso vamos a abrir uno de los archivos que tenemos en nuestra biblioteca clase photoshop personas y ahora voy a abrir esta mujer nuevamente voy a seleccionar con la herramienta de selección difusa y por el montaje que voy a hacer en este caso no se van a ver los pies de la persona por eso no me voy a detener a seleccionar correctamente los zapatos directamente voy a decirle invertir la selección edición copiar y voy a venir a mi archivo y le voy a decir edición pegar en capa nueva muy bien para distinguir este pegado del anterior Voy a cambiarle el nombre a la capa, de acá en más voy a trabajar con mujer 2, bien, a esta mujer 2 eh, yo quiero colocarla acá arriba de modo que se vea apoyada en la baranda pero detrás de la baranda, entonces lo primero que tenemos que resolver es un problema de escala, porque está muy grande. Entonces, voy a elegir la herramienta Escalar y voy a escalar esta capa. Más o menos, por ahí podría ser la proporción, le voy a decir Escalar. Bien, entonces, como aquí me ha quedado una selección flotante, Voy a venir a capa y le voy a decir anclar capa. Y ahí quedó anclada este escalado a la capa mujer 2. Bien, muy bien. Entonces ya tenemos en, eh, nuestra imagen. Voy a apagar esta capa. Voy a, perdón, voy a apagar esta capa. Voy a hacer un zoom aquí. Y voy a seleccionar ahora nuevamente esta mujer. Para eso voy a seleccionar todo el resto de la capa y nuevamente le voy a dar selección invertir. Le voy a dar edición copiar. Muy bien. Ahora voy a volver a mi archivo. Voy a apagar esta capa, mujer 2. Y voy a pedirle al programa, voy a generar la máscara en la que voy a eh, pegar. Para eso voy a elegir esta herramienta, Marco Rectangular. Bien. Y acá yo he seleccionado un área, pero tengo que excluir las barandas. Entonces voy a apretar la tecla Control y voy a elegir esta herramienta de selección difusa, que como ven... Aparece con un signito menos. Aquí tuve un error, así es que voy a volverlo a hacer. Voy a volver a apretar ahí. Con control apretado voy a volver a seleccionar para hacerlo perfectamente. Ahí está. Voy a volver acá para tener con control apretado una resta de selección. Y voy a hacer el mismo procedimiento para excluir la segunda baranda con control apretado para excluir la tercera barra de la baranda. Muy bien. Ahí entonces tengo la máscara en la que voy a pegar. Ahora puedo venir a editar y decirle pegar en la selección. si yo muevo la chica vemos que queda detrás de la baranda ¿sí? entonces nuevamente tengo una selección flotante le puedo decir capa, anclar capa muy bien si ahora yo hago un zoom y activo la otra mujer aquí me quedó mi archivo con mis dos montajes